La, la, la gran virtud de la cocina peruana es que todos trabajamos en equipo. Eh, la señora que hace anticuchos, el restaurante de Miraflores, el agricultor que, que cultiva sus papas en las alturas de Huancavelica, el agroexportador que está llevando alcachofas y espárragos al mundo. Todos trabajamos conscientes que, que estamos defendiendo un patrimonio que puede servir de instrumento de promoción y desarrollo del Perú. Entonces, eh, eh, el resultado... Es esto, ¿no? Es una comunidad de cocineros felices, haciendo felices a los peruanos y que se sientan orgullosos. La iniciativa nace porque vivimos un momento muy especial y es un momento en donde finalmente eh, eh, la cocina peruana empieza a encontrar un reconocimiento importante en el mundo y ferias como esta lo que hacen es consolidar ese liderazgo, ¿no? Esta es la primera de lo que se convertirá en una... Una de las ferias más importantes del mundo y sin duda la feria de gastronomía más importante de esta parte del continente del mundo.